Bueno, aquí estamos otra vez con selectividad, valucía, ¿vale? Entonces nos pide el primer ejercicio, en este de analizar funciones, de estudiar funciones, dando una función f de x e elevado a x por x menos 2, en el primer apartado nos pide que calculemos su asíntota. Entonces vamos a empezar. Hay muchos tipos de asíntota, ¿verdad? Horizontales, verticales, oblicuas. Vamos a empezar. Vamos a empezar descartando, que es lo más fácil siempre. Eh, si nos fijamos, tenemos una función que no es una fracción, no es x partido 1 menos x vale, porque esto, si x fuera 1 tendríamos x partido 0 y eso llevaría a infinito y sabemos que eso nos podría llegar si calculamos el límite a sin total vertical, verdad, me explico mejor si tuviéramos por f de x el límite de x cuando de cuando x tiende a 1 de 1 menos x aquí llegaríamos al caso de x partido 0 esto tiende a infinito y aquí tendríamos un asunto vertical en x igual a 1 pero como en este caso no tenemos fracciones pues nada nos quitamos ese problema entonces nos libramos de exentos verticales bien vamos a empezar vamos a ir por la siguiente si sabemos que hay oblicua sabemos que no hay horizontales y viceversa y viceversa perdón si hay horizontales no hay oblicua por lo tanto que primero si hay horizontales que son más fáciles ¿cómo se hallan esas síntomas? pues tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito de la función, elevado a x por x menos 2, elevado a x por x menos 2. Entonces vamos a empezar por más infinito. Cuando tenemos más infinito, tenemos, perdón, más infinito por más infinito. Y eso está claro que es infinito. Ahí no hay ahí más infinito, ahí no hay tutía. Ahí eso, la función va más infinito, por lo tanto por ahí. Por la parte de la derecha de la función No hay asíntocadas horizontal Entonces vamos a ver Qué pasa cuando es menos infinito Y vamos a hacer un pequeño cambio Vamos a decir que lo vamos a hacer El límite cuando x tiende a más infinito Pero vamos a dejar la x negativa Entonces nuestro límite cambia Porque tenemos el límite cuando x tiende a más infinito De menos x menos 2 Partido e elevado a menos x E elevado a x entonces sustituimos y tenemos menos infinito, ¿verdad? Menos infinito partido e elevado infinito a infinito, infinito. Y esto es una determinación, ¿verdad? Aquí tenemos que aplicar lo que tal. Derivamos por separado el numerador y el denominador. Por lo tanto, nos queda el límite, cuando x tiende a más infinito, de la derivada de, lo de arriba respecto a x, menos 1 partido e elevado a x. Eso no cambia. Entonces tenemos, cuando sustituimos, tenemos menos 1 partido de infinito. Algo partido de infinito sabemos siempre que es 0. Por lo tanto, nuestro límite vale 0. Entonces tenemos eh, una asiento horizontal en y igual a 0. En general, cuando hacemos el límite en más menos infinito, f de x, si ese límite es igual a una constante b, entonces... Tenemos una asíntota horizontal, se escribe así, en, en igual a b. Por lo tanto, nosotros tenemos ya una asíntota horizontal en igual a b, ¿vale? Ya tenemos datos de la función. Por lo tanto, al o saber que hay asíntotas horizontales, no hay unicuas. Entonces, de eso, ya nos quitamos. Y descubrimos que solo tenemos asíntota horizontales, una en igual a cero. Por lo tanto, cuando por la izquierda la función, la función tenderá a cero, ¿vale? Entonces, ya que sabemos cuando tenemos asíntota vamos a seguir con el ejercicio. Borro un poco... Y vamos al apartado B. Entonces en el apartado B nos pide que hallemos los temas relativos y así como los intervalos de crecimiento y de crecimiento de una función. Es decir, estudiar la función. No nos pide que la dibujemos, por lo tanto, no nos vamos a preocupar por eso, aunque nunca está mal dibujarla, porque nos deja más claro cómo es la función. Entonces, vamos a hacer siempre lo primero. Vamos ya a los puntos de corte. Técnicamente solo tenemos que hallar los puntos de corte con el eje X. Pues bueno, nosotros también vamos a sacar ya cuáles son los puntos de. los puntos Los puntos de corte con el eje Y, perdón. Entonces, para saber los puntos de eje con el, los puntos de corte con el eje x Igualamos la función a cero, ¿vale? Es decir, no, x menos 2 Es igual a cero ¿Qué significa? Que la imagen es cero Es decir, que el eje y vale cero cuando pues estamos cuando corta con el eje x Entonces, al igualar esto a cero Un producto igual a cero Quiere decir que o esto es cero o esto es cero Entonces, o L elevado a x es cero y esto no puede ser o x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 2. Tenemos que cortar el eje x en x igual a 2. Y eso es el punto 2f de 2. Es decir, el punto 2 y la función en 2, 2 menos 2, 0. Lógicamente, hallamos que la y vale 0. Estamos hallando el punto de corte con el eje y. 2, 0, ¿vale? Entonces ya tenemos el punto de, de corte con el eje Y, con el eje X, perdón, punto de corte o X, o X significa origen X. Y ya podemos saber los puntos de corte con el eje Y, cuando en los puntos de corte con el eje Y, este el eje Y y este el eje X, los puntos de corte del eje Y es cuando X vale 0, por tanto hacemos eso elevado a 0 por 0-2 menos dos. tenemos elevado a 0 es 1 tenemos que vale menos 2 por tanto el punto de corte con el eje y será 0-2 la x vale 0 y la y vale menos 2 entonces tenemos, si queremos hacer un pequeño aquí de la gráfica para que esté más claro, entonces sabemos que corta la eje x en el punto x igual a 2 y aquí en el punto 0-2 al eje y ya sabemos eso. Sabemos que por aquí la función va a venir así porque sabemos que hay una asíntota horizontal y que por aquí la función va a vender a más infinito. No sabemos muy bien por dónde, pero más o menos va a ser así. Entonces ya tenemos los puntos de corte con el eje X. Ahora tenemos que estudiar, gracias a la primera derivada de la función, los puntos de crecimiento y de crecimiento. Los intervalos, perdón. Entonces ya sabemos que corta el eje X. Por lo tanto... Nuestra función tendrá dos partes. A partir del 2 y antes del 2. Es decir, del 2 a infinito y del 2 a infinito. Aquí será de una forma y aquí será de otra forma. ¿Cómo hallamos eso? Con la primera derivada, ya digo. Entonces, derivamos. ¿Cómo derivo yo esto? Yo primero opero y después derivo, para que sea más fácil. Tenemos aquí x por e elevado a x menos 2 e elevado a x. Entonces. Derivamos aquí. Esto es un producto, tenéis que tener cuidado porque tenéis que aplicar la regla de producto. La derivada del primero, uno por elevado a x, más el, segundo sin el primero sin derivar por la derivada del segundo, elevado a x. La derivada de elevado a x. Y derivamos aquí. Elevado a x, ya digo que es elevado a x la derivada, pero tenemos que respetar menos 2. Porque es constante. Entonces, sacamos factor común y tenemos elevado a x, por 1 más x y menos 2. Menos 2 más 1, tenemos x menos 1. Por tanto, nuestra derivada, vale, e elevado a x por x menos 1. Entonces, <coughs> perdón, vamos a ver en un punto anterior al 2, cómo es el signo de esa derivada, y en un punto eh, posterior al 2, cómo es el signo. Si sabemos que si el signo es mayor que 0, será creciente, si el signo es menor que 0, será decreciente. Entonces, vamos a ver, vamos a hallar un punto antes del 2, uno facilito, el 0, ¿vale? Entonces ya hallamos f de 0, cuando la derivada vale 0, esto vale 1, 0 menos -1, 1, menos 1, que es menor que 0, por lo tanto aquí la función es decreciente. Hallamos un punto después del 2, es decir, el 3 por ejemplo, esto vale 3 menos 1, 2, e elevado a 3, esto es mayor a 0, Siempre. Entonces, por aquí la función será creciente. Si queremos, podemos hallar en f de estos puntos para saber si aquí la, la función es positiva o negativa. Igual aquí. Podemos hallar, por ejemplo, f de 0. f de 0, tenemos 0 menos 2, menos 2, elevado a 0, 1. Tenemos menos 2, por lo tanto, la función es negativa. Y lo mismo con el 3. f de 3, estamos hallando la imagen. Tenemos f de, f de 3, que 3 menos 2, 1, elevado a 3, que es mayor que 0. Por lo tanto, por aquí es positiva la función. Entonces sabemos que por aquí va a ser negativa y por aquí va a ser positiva. Seguimos. Ya hemos hallado los puntos de crecimiento y de crecimiento. Ahora nos dice que hallemos también los puntos de los extremos relativos, es decir, mínimo y máximo. ¿Cómo se halla eso? Pues tenemos que igualar esta derivada a 0. Y con la segunda derivada. Viendo si es mayor que 0 o menor que 0, sabemos si ese punto es máximo o mínimo, en el caso de que no haya. Entonces, vamos a ir por paso. Igualamos esta derivada a 0. Entonces, elevado a x por x menos 1 es igual a 0. Esto dice que o elevado a x es igual a 0, que eso sabemos que no puede ser, o x menos 1 es igual a 0, por lo tanto, x es igual a 1. Entonces aquí hay en un extremo relativo, que no sabemos si es máximo o mínimo, pero sabemos que hay en un extremo relativo. ¿En qué punto? En x igual a 1. Y pues hacemos f de 1, ¿vale? La imagen siempre en la función primera, sin derivar. f de 1 tenemos menos e elevado a 1 menos e. En este punto tenemos un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo? Ya os digo, hallamos la segunda derivada. Entonces, si queréis por pues no lo mismo, ¿vale? operamos x por elevado a x menos elevado a x y derivamos. Aplicando esto siempre, no os olvidéis, elevado a x más x por elevado a x menos elevado a x. Este elevado a x se nos va con este menos elevado a x y nos queda que la derivada vale x por elevado a x. Muy fácil. ¿tú? Entonces aquí solo tenemos que sustituir cuando x vale 1, que es nuestro... Eh, punto de expresión, pues que me cae nuestro no, es extremo relativo, perdón. Entonces, cuando f segunda de 1, ¿vale? Nuestra x que hemos hallado, vale, 1 por elevado a 1, elevado a 1, que se queda ahí. E. Que esto es mayor que 0. Por lo tanto, sabemos que este punto, al ser mayor que 0, este extremo relativo es mínimo. Recordad siempre que es siempre al revés. La segunda derivada, si es mayor que 0, el punto es mínimo. Y si es menor que 0, el punto es máximo. Por eso tenemos aquí un punto en X igual a 1. Y la Y menos E, menos E aproximadamente, menos 2,71. Por aquí aproximadamente, que es mínimo? Entonces sabemos que a partir de aquí la función no baja más. Y que aquí la función tiene que crecer. Ya sabemos todo eso. Y sabemos también por aquí... Que esta función por aquí tiene que tender a más infinito. Por tanto, la función aproximadamente, voy a dibujarla un poquito mejor, por aquí tiene a más infinito y por aquí baja hasta el mínimo. Ya sabemos todo eso. Entonces ya tenemos también los extremos relativos, intervalos de crecimiento y de crecimiento, y en 1 menos e tenemos un mínimo. Y vamos a pasar al tercer apartado que nos dice que si sí existen los puntos de inflexión, que los hallemos y, y veamos cómo, cómo va. Entonces, para eso, perdón, he borrado la segunda derivada y no hace falta. Eh, de x es igual a x por e elevado a x. ¿Cómo salen los puntos de inflexión? Pues lo mismo, derivamos la segunda derivada a cero. Entonces, x por elevado a x es igual a cero. Eso significa que o x es cero, y aquí vamos a tener un punto de inflexión posible, no sabemos todavía, o que elevado a x es igual a 0, y esto ya sabemos de sobra que no, que, no, que no puede ser. Entonces tenemos un posible, y digo posible porque tenemos que ver si es un punto de fecha o no, en x igual a 0. ¿Cómo sabemos? Bueno, el punto sería 0, hallamos f de 0 para la y, f de 0 es menos 2 por elevado, por elevado a 0 que es 1, menos 2. Entonces aquí, el punto que ya hallamos que corta el eje y, Puede haber un punto de inflexión. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que ver si la tercera derivada, y ya es la última derivada que hacemos por hoy, es distinta de 0. Si es distinta de cero, entonces esto es un punto de inflexión. Entonces, vamos a hallar a la tercera derivada. Parece que vamos a tener suerte, porque la tercera derivada de esto es eh, la regla del producto, elevado a x más x por elevado a x. Entonces sería elevado a x por 1 más x, ¿verdad? es elevado a x por 1 más x y vemos en el punto punto 0, 1 por elevado a 1, 1 que es distinto de 0 por lo tanto nuestro punto es un punto de inflexión ¿qué significa esto? que en este punto la función por aquí pasa de esta curvatura que en este caso es así pasa a la otro tipo de, cur de curvatura que es carita triste, ¿verdad? Entonces, en este punto, la curvatura cambia. Por lo tanto, nosotros dibujando la función, sabemos que si por aquí tiene que tender a menos infinito, si esta curvatura es así, sabemos que es negativa por aquí, sabemos que la función hace tal que así. Y ya tenemos dibujada nuestra función, tenemos ya lo, eh, perdón, los intervalos de crecimiento y de crecimiento, los puntos máximos y mínimos, y los puntos de inflexión. Como hay un ejercicio un poquito largo, pero no es difícil. Simplemente hay que ir paso por paso, tranquilamente, y si queréis siempre la dibujamos, que siempre nos aclara bastante cómo es esta función y si estamos haciéndolo bien o no. Espero que haya servido, y bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio, que todavía nos queda uno más, ¿vale? Nos vemos la próxima.